Una camioneta se incendió la madrugada de este viernes en los apartamentos Villa Progreso de la Comunidad Los Naranjos en el municipio de Tenares. El vehículo era propiedad del joven José Santiago Vargas, quien presume que el incendio se debió a un cortocircuito en el interior de la camioneta. Según yo vi la guaguas pensaba que tal vez la habían quemado porque había una puerta abierta y es, pero... una puerta del pasajero, pero... al parecer no... No, me dicen ellos que, ellos piensan que no, que tal vez fue un cortocircuito en, la, en los lados de la batería por ahí, porque, por pues ciertas condiciones que ellos saben, ya técnica, ya, tú sabes, yo no... Una jipeta que estaba estacionada al lado del vehículo también resultó afectada. Bien, a eso de las 2 y 17 de la madrugada del día de hoy, recibimos un llamado del 911 eh, con relación a un F4, en la comunidad de Los Naranjos, eh, dirección Los Apartamentos. Y el cual cuando llegaron, el equipo llegó, tenía un vehículo totalmente incendiado. Incendiado a toda capacidad, donde solamente la parte de atrás se pudo reconocer que era el vehículo de mi amigo José Santiago. Y procedimos y se bajó el incendio en lo, la más brevedad posible. En cámara, Yurri de Jesús, NTN. Robinson Polanco